¡Ey, amigo! ¿Tienes un momento? Sí, sí, vamos. Claro. Soy Alberto, por cierto. Yo soy Andrés. Eh, oye, tío, ¿no te parece un poco raro todo esto? Guau, ¿que no haya prácticas? No, no, no, por dios, por dios. Eh, no sé, la academia en general. Pero, ¿en qué sentido? A ver, es una academia de mayordomos. Claro. ¿Te la esperabas así? Bueno, quizás con otra decoración, pero vamos, sí, más o menos así. Ya, ya veo, ya. No, tío, estás pálido, ¿te encuentras bien? Sí, sí, las pruebas de ayer que fueron muy duras no sí, ya te digo. Bueno, pero lo hiciste bien. Bueno, me voy a ir a estudiar, de todas formas, que no quiero cabrear a la tía esa. Hasta mañana, hasta mañana. ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? ¿Te haces un poquitín pálido? Nada, nada, tranquilo. No es nada, no es nada. ¿Tienes algo que hacer ahora? No, pues si quieres tomamos una calle. Venga, va, vamos. He comprobado el historial de todos los candidatos. ¿Y? Hay algunos muy interesantes y otros no me pegan absoluto. ¿Tenía yo razón o no? Es un chico normal, no sabe dónde está metido. Mañana procuraremos dejárselo claro. Candidatos, vais por buen camino y veo algunos con talento natural pues más os vale Debéis recordar que desde el momento que habéis sido seleccionados tenéis una deuda con la Academia. Y debéis saltarla. Para ello, el dinero que ingreséis en vuestro primer trabajo como mayordomos lo donaréis a esta magnífica Academia. Y ya sabéis de lo que es capaz la tía. Espero que ninguno de vosotros quiera saber de lo que sois yo capaz.